cena torcida, sobre una mesa torcida, entre un caballo torcido, de un establo torcido. Comieron platos torcidos, en estilos torcidos, y al terminar tenían sonrisas torcidas. La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? Y el pequeño Johnny Flynn. Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia sigüencia araña otra vez subió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 Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad montado en un pony Puso una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni Yankee Doodle sigue sí, ya sé Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas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 Yankee Dodo do, sigue así, Yankee Dodo Dendi. Do, Escucha el ritmo de la música y se avin con las chicas.